este concepto de estos equipos autónomos, ágiles eh, nace de un paper que tiene, tiene un nombre bastante curioso, ¿eh? se llama The New New Product Development Game o el nuevo juego del desarrollo de nuevos productos, es un paper de Harvard Business Review ¿cierto? está publicado en Harvard Business Review de Takeuchi Nonaka y ha sido tremendamente importante ¿Qué descubrió este paper? Primero analizó tipos de flujos de trabajo ¿Cierto? Y cómo las especialidades colaboran a lo largo de un flujo de trabajo. ¿Cierto? Esto lo hizo mirando organizaciones que eran exitosas en innovación en Japón. Entonces, esta primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos de desarrollo? Vamos a, ver, vamos a verlos uno por uno. Y la pregunta que hacemos es, ¿cuál funciona mejor para desarrollar nuevos productos? O sea, para hacer innovación. Vamos a ver el primer tipo. El primer tipo... Es cierto que las especialidades trabajan cada una por separado y se va entregando la información. Muy parecido a nuestro denostado y conocido waterfall, ¿no? a, la, a la cascada. ¿cierto? Los analistas por un lado, los diseñadores por el otro, los arquitectos por el otro, los desarrolladores por el otro, los QA por el otro, ¿cierto? y final. Eso ha demostrado funcionar mal porque eh, se pierde mucha información por cambios de contexto, que en proyectos de innovación es clave cierto, tener el mismo contexto, entender dónde estamos ubicados. Imagínense si una expedición a la Antártica ¿cierto? Eh, se comunicara así. <risa> se mueren todos, ¿cierto? Eh, porque el, el primero que se da cuenta de un problema tendría que mandarle un correo electrónico con la autorización al otro para que funcione. No, no puede funcionar así. Funciona un poco mejor en el tipo traslapado que se ve acá, el tipo B. ¿no? Este tipo eh, yo lo asocio a... Hacer una carrera de póster, ¿no? Donde estamos pasando el testigo y el testigo, hay un proceso, hay un momento en que corren los dos, las dos personas juntas, ¿cierto? Funciona mucho mejor el tipo C, ¿cierto? Este tipo C es donde en realidad las disciplinas se integran juntas para generar esa autonomía. Y la metáfora que se usó acá, que se parece al Scrum del rugby, ¿cierto? Y ese quiere decir que nosotros vamos a juntar a todas, las a todas las distintas disciplinas necesarias y las vamos a hacer trabajar juntas, ¿ok? Esto viene del año 86, del paper de Takeuchi Nonaka. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene un equipo exploratorio o un equipo ágil, autónomo, equipo de innovación también le podrían llamar? ¿Cierto? Autónomo. Primero hay alineamiento, ¿Cierto? posee una intención común. Y co-crean, ¿cierto?, para, de forma multidisciplinaria. ¿Sí? Lo segundo es que ahí tienen autonomía. Y la autonomía, ¿por qué es importante? Tal como lo decía el video de Henrik Nieber, ¿cierto? La autonomía, me, primero, motiva, pero lo segundo es que me permite tomar decisiones rápido, porque no tengo que pasar por toda la burocracia de la organización para poder avanzar. Algo que es fundamental eh, en los procesos de investigación. El, necesito feedback muy rápido para ver si, si las cosas están funcionando o no. También hay que tener autonomía en el poder de decisión. O sea, si yo tengo que pedir permiso y firmas a cada rato, probablemente voy, no voy a ser, voy a ser eh, muy poco autónomo y ahí voy a generar ciertos eh, atajos o atascos en el flujo de trabajo y por lo tanto voy a aprender lento. Y algo muy importante, tengo que tener disponibilidad de horario. ¿Cierto? Idealmente, uno podría decir que estos equipos ojalá fueran full disponibles. Muchas veces no se puede, ¿ya? Eh, por ejemplo, muchos proyectos estratégicos que nosotros hemos acompañado, la gente tiene un montón de otro trabajo que hacer. Entonces, nosotros les reservamos, ¿cierto? Ciertos horarios para trabajar en conjunto y así se puede avanzar en los proyectos estratégicos. No siempre, ¿cierto? Tú tienes disponibilidad de los expertos porque además están cumpliendo otros roles. ¿Cierto? Y esos roles, ese know-how, no podemos multiplicarlo de forma mágica. ¿Ya? Esto es un equipo exploratorio autónomo. Y la base teórica viene del paper anterior que les mostré de Teguichi Nonata. Frente a esto, existen más opciones que solamente células o squads, ¿cierto? Que es lo clásico que nosotros conocemos para organizar equipos de... De hecho, espero darles algunas pistas a lo largo de esta charla. ¿Sí? Entonces, si nosotros... Pero veamos justamente el caso.